Muy buenas, hemos recibido muchos correos de gente que nos dice Sí, venga a celebrarlo, ¿qué hay que hacer? Yo quiero compartir Pues vamos allá, te voy a explicar ¿Qué te pedimos y dónde puedes compartirlo? Empiezo contándote dónde vamos a hacerlo Lo hemos organizado a través de un grupo de Facebook de la escuela Es nuevo, es uno que hemos creado especialmente para esto ¿Y cómo puedo participar? Pues es muy sencillo Debajo de aquí tienes un formulario, te registras en el formulario y vas a recibir un correo electrónico con un regalito y el enlace al grupo de Facebook. Entonces solicitas tu entrada, te aceptamos y compartes tu primer desafío. Hay unas normas para participar. Todos los participantes van a tener un regalo simplemente por el hecho de participar. Puedes participar una sola vez en cada desafío y realizaremos un sorteo entre todas las participaciones de la que tendremos un ganador que tendrá un premio muy, muy especial. ¿Y cuál va a ser ese regalo por participar? Pues mira, una dinámica original y además probada por nosotros de nuestra consultora. Actitudine. Es una dinámica que te sirve para trabajar el liderazgo, el trabajo en equipo... Eh, la planificación y un montón de cosas más que seguro que tú eres capaz de hacer con ella. Esta gran dinámica es la torre de papel. ¿Y qué vas a llevarte? Pues bueno, como ya te he dicho, sirve para multitud de cosas diferentes y vas a tener el manual del formador, paso a paso. ¿Y eso qué significa? Cuando diseñas una dinámica y haces un manual del formador, tienes que tenerlo todo ahí para que otra persona coja tu manual y la pueda poner en marcha sin haberla visto nunca. Tienes los objetivos, las instrucciones, el desarrollo, el análisis, la explotación, todo lo que necesitas para sacarle el máximo partido. Pero además, como no podía ser de otra forma, tienes los ejercicios que tienes que utilizar con los participantes. ¿Regalazo o no? Y eso es solo por participar con nosotros en la celebración de nuestro décimo aniversario. Pero es que además hay un premio para el ganador que, como te he dicho, vamos a elegir aleatoriamente entre todos los que participéis. Y es una entrada gratuita para... Es que si te lo cuento ahora tendría que matarte. Porque es un curso nuevo, totalmente nuevo. Algo que la escuela no ha hecho nunca. Y además va a ser presencial, porque ya estamos cansados de vernos online un poquito, ¿verdad? Así que el taller será presencial, será en Madrid, será en mayo y en breve te contaremos lo que es. Pero de momento es un regalazo, te lo garantizo. ¿Te cuento ahora cuál es el primer desafío que te ponemos para participar? Esto se trata de echarnos unas risas, ¿no? Pues te lo cuento. Desafío 1. Lo hemos llamado No te lo vas a creer. En realidad, si solo lo hubiéramos hecho en España, lo hubiéramos llamado para habernos matado. Pero creemos que en otros lugares no van a entender el significado. No te lo vas a creer, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es contar una anécdota personal y propia. La vamos a grabar. Te grabas un vídeo de máximo dos minutos, no hace falta más. Las que te voy a enseñar duran uno y cuentan la anécdota. Contando algo sorprendente que te haya pasado en una formación. Estas cosas que te ocurren que dices, no puede ser, no es verdad. ¿Cómo va a ser que no haya entendido...? Pero era, era. Mejor si tú eres el formador. Ahora bien, si no tienes anécdotas propias o no has dado mucha formación todavía, vale, vale que sea de otro formador. Pero tiene que ser algo que ha ocurrido en un curso. Y también mejor si te ríes de ti mismo. Puedes contar anécdotas blancas como esta Hola, muy buenas. Aquí mi participación en este en este reto. Me llamo Miguel Ángel Romero y eh, escribo, bueno, en este caso grabo desde Madrid, España. La nota que quería contar era eh, estaba yo de formador, eh, estábamos impartiendo una formación para una, una empresa, eh, para gente de distintos lugares, de, de España, en un hotel. Y nada, llevábamos pues una hora, cerca de una hora de, de clase, y de repente levanta la mano un chico. Un señor, vamos, pero un chico, levanta la mano, digo, sí, dice, oye, perdona, eh, este curso no, no tiene que ver con el desarrollo de estudios morfológicos en no sé qué, digo, qué, no, no, este curso, como estás viendo, es un curso de liderazgo, porque dice, ah, porque entonces me he ido confundir de sala, y se levanta y se marcha, teníamos un señor allí que llevaba una hora con nosotros, y había confundido, Dice que bueno, pues esta es mi anécdota, hasta O oh, anécdotas. ...un poquito más escatológicas, como esta otra. Hola, eh, me llamo Miguel Ángel, Miguel Ángel Romero... ...y este vídeo viene desde España, desde Madrid. Bueno, mi, mi anécdota en un aprendizaje, en este caso es mía... Era la primera vez que iba a dar una conferencia en un salón de actos grande, entonces había micrófonos y bueno, pues ya me lo habían puesto, eh, la petaquita atrás, el micrófono este así como de, de, de famosa y pues con los nervios, estaba a punto de salir, me quedaban cinco minutos eh, y con los nervios pues eh, me dieron ganas de hacer pipí. Y, y me fui, me fui, le dije, oye, disculpadme, voy enseguida, voy rápido, y lo que ocurrió es que eh, ya habían conectado mi micro eh, y se ve que yo toqué el botón del mute o tal, al no sé, al, al ir al baño, total que, que retransmití en directo eh, mi primer pipí preconferencia. Para habernos matado. El hecho es que nos riamos, nos lo pasemos bien y veamos la de cosas increíbles que pasan en el mundo de la formación. Te animo a participar de verdad, a contarnos tu pequeña historia. Y si a, así todo me dices, no es que a mí contarlo me da vergüenza, bueno, pues regístrate y cotillea ahora, ya sabes. Te reirás mucho más si montas la tuya. Te animo a participar en este reto. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!